vale? Sí. Pero, a vámonos, a vámonos. ha venido, ha venido el señor Bruno. ¿Y Bruno Baglauzao, que es eh, segundo de aquí de Cataluña, ¿vale? el máximo representante de Cataluña mientras íbamos hablando y bueno finalmente después de un ratito hemos acabado escribiendo este documento tras el cual eh, desalojaremos el edificio si sí, la asamblea lo decide 15. Vale. Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta tres representantes del colectivo de trabajadores en cuelga este lunes 11 de mayo a las 20 horas en las dependencias de Telefónica La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos Modificación de las condiciones contractuales y económicas del contrato de bucle Contratación, salario mínimo para el sector, garantías de no represión ¡Sí, sí, quita, quita, quita, ¡Sí, ¡Sí ¡Sí, quita, ¡Sí quita, ¡Sí, ¡Sí ¡Sí, ¡Sí ¡Sí, ¡Sí sí de 2015 ¡Achondo! <risa> Al de Rumbiazúa y Francesc Keral se comprometen a convencer a las personas que han ocupado la tienda de telefónica en Plaza Cataluña a desalojar las premisas de forma pacífica y sin causar daños de forma inmediata ¡No! ¡No! no. Si, no si no, el compromiso de reunión para el 11 de mayo será anulado. algunos compañeros que hayan caído hay que levantarlos y hay que traerlos aquí otra vez porque si se puede si se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí Vamos a terminar una asamblea para el lunes porque como la gente Eh, desde aquí también